Bueno, estamos en Lío difermo Fermo, los muchachos, preparándonos para el casamiento. Es un poco la vista de la ciudad. En teoría, acá, en este lugar recóndito, que no hay nada, pasa el micro. Este se ve, así se ve el panorama. Allá está el mar, si se observa con detalle. No, es un paisaje alucinante dicen que es un pueblo medieval todavía lío de enfermo <risa> llegamos al casamiento el tan esperado casamiento estamos acá con los pibes. qué que pro, una producción tenemos horas de producción bueno veremos qué tal sale todo no babe estás muy contento sí estoy contento <risa> no te noto <risa> con ninguna, pie, ¿no? a ver ninguna emoción Así están los pibes ahora ¿Toco? Sí, mi eh, sí Mi sí, sí. mar Gracias, Ese de ahí es el mar Tengo pita de pibes patachi. Hola. Estamos acá con la señora Maribeli. ¿Maribeli? No, Mirela. Ah, tengo dislexia de nombre. <risa> Sandra. No, no. Sandra. Antipata, yo soy padre. Maribel. No, Minera. Minela. Minela. Minela. Mariela y Mariela. Mariela. Ah, ¿viste? Que se te pega. Perdón, perdón. Minela. Minela. Minela está en YouTube. Está. Sí, sí, aparece. Ah, está bien. ¿Estamos ¿Sí? viendo? ¿Estamos viendo? ¿Estamos viendo? Hola. ¿A Un YouTube a esto. Hola. Y a él, los yo. Flor, un saludo. Con familia. Sí, un saludo para todos los chicos. ¿Estás echando algo? Mirá, con Carpa. Regateaselo. ¿Me la quiere probar? A ver, medio de... Torre de los Palmas. Un pueblo que se ha conservado eternamente. Está muy bueno, está hermoso.